Decenas de personas en bicicleta, patines y otras más sencilla de ruedas se reunieron este 9 de julio en Boulevard Norte y prolongación de reforma para rodar por la ciudad de Puebla, en demanda de mayores espacios para la movilidad no motorizada. La convocatoria reunió a infantes, jóvenes e incluso adultos mayores, quienes se reunieron para tomar el espacio público y crear conciencia de que las calles son para todos. La vía pública es justo el espacio donde todas y todos somos iguales. Existen los espacios privados y los espacios públicos. Las vías son de espacios públicos. Ahí es donde todas y todos somos iguales. Imagínate que el cochista llega un momento a pensar que estamos compartiendo vía, No compitiendo, que estamos compartiendo. ¿Qué onda con las personas que andan en silla de ruedas? Es, es su vida. ¿Cómo no vamos a...? ¿Por qué no...? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo, cómo nos enseñamos? ¿Cómo nos aprendemos? ¿Cómo nos mostramos el reconocernos frente al otro? Entonces, ante esas preguntas estamos, nos estamos planteando. ¿Qué onda con el cambio climático? ¿Por qué la bici? Más allá del juego, más allá de, de la facilidad, de la economía... Es, es una opción para reducir el, el calentamiento global. Hace un año, los colectivos ciclistas realizaron la primera caravana para visibilizar a la gran cantidad de personas que utilizan transporte no motorizados. Masa Crítica es un grupo de personas que desde la movilización busca cambiar paradigmas. La amenaza de lluvia no detuvo a los ciclistas, quienes ocuparon la avenida Reforma y salieron rumbo al primer cuadro de la ciudad de Puebla pasadas las 5 de la tarde. Entre los asistentes había personas en patines, como Yoshi Hei, quien llegó con su hijo y esposa para unirse a la exigencia de cultura vial. Nosotros lo vemos más como el, el, el motivo de, de que la gente vaya como respetando un poco lo que es a la gente que anda en patines, lo que es la gente que anda en bicicleta, ¿no? incluso hasta la gente que anda en patineta. ¿no? Es como concientizar a la gente a que respeten un poco a la gente que realmente tiene a lo mejor otros medios de, de transporte eh, alternativos. Nosotros, por ejemplo, también tenemos vehículo, tenemos coche, pero lo que hacemos es como enseñarlo a nuestro hijo que hay que respetar a otras personas, ¿no? como te vuelvo a repetir el tema de a lo mejor de cuando andas en patines ¿no? y, y, y que, es, que se dé como el espacio para que los jóvenes puedan tener un, un lugar donde puedan patinar este, tranquilos, sin problemas de que a lo mejor un vehículo los vaya a atropellar o, o que vaya a generar algún accidente. ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mi trabajo en patines a veces o utilizo bicicleta, no, o no ocupo todos los días de, de la semana para andar en coche, eh, utilizo otros medios alternos para poder también... ...ayudar y ser amigables con el, con el medio ambiente... ...llevamos alrededor de año y medio patinando... Eh, ...empezamos por mi hijo... Eh, ...que se compró unos patines... ...posteriormente se los compró mi esposa... ...y después ya me los compré yo ¿no?... ...entonces ya empezamos a patinar a los tres... ...y lo, lo vemos como una actividad familiar... ...para que podamos estar este, pues más cercanos... ...y podamos estar conviviendo más con nuestro hijo... ¿no? ...y podamos tener un, un, una plática con él... Y te vuelvo a repetir ¿no? El, el tema de concientizar a los jóvenes o a los adultos también para que le den su espacio a los jóvenes y puedan eh, moverse en vehículos al, eh, alternos de manera segura. Yo, yo creo que al, al final del día yo creo que lo que, lo que se tiene que hacer o, o el motivo de esto es para que tanto autoridades como lo que es el ciudadano puedan generar como una sinergia y de esta manera se pueda coadyuvar a que tanto autoridades como, como jóvenes, o como civiles que somos nosotros, puedan darles un espacio para que puedan transitar de manera segura, ¿no? porque ves que hay ocasiones en las que a lo mejor te subes a, a, a, a la línea del ruta, y pues te dicen que no se puede por ahí, ¿no? Pero pues, ¿de qué manera o en, en qué lugar puedes transitar tú de manera segura, no? Por su parte, Eduardo, quien utiliza silla de ruedas, viajó desde el municipio de Chachicomula de Sesma para respaldar a la masa crítica. Pues considera que la infraestructura para personas con discapacidad aún es un obstáculo para la movilidad. Pues bueno, nosotros como personas con discapacidad, pues primeramente necesitamos que nos respeten. Posteriormente, tal vez, este pues eh, para los políticos pues que tomen en cuenta a las personas con discapacidad, hacen muchas obras o muchas eh, cosas nuevas y pues siguen igual, no ponen el, el énfasis en las personas con discapacidad La, eh, Las barreras arquitectónicas son muchas entonces este, las calles no son apropiadas para una silla de ruedas o cualquier este, pues, vehículo andante como los patines eh, eh, los eh, automóviles no tienen la conciencia, el respeto por, pues por nosotros. La exigencia de los ciclistas son más espacios seguros de movilidad, mayor cultura y respeto a su forma de transporte, además de cambiar la mentalidad de las personas sobre privilegiar a los autos, pues consideran que en las calles debe haber convivencia y no competencia entre los que ocupan la vía pública. No simplemente pedimos el respeto para que nos hagan que queremos llegar ¿no? a nuestro destino como todos en este mundo entonces lo único que pedimos es respeto y el espacio, nada más <tose>